Hola, soy Julio César Cadima y soy uno de los becarios que fue a China para capacitarse en el control y manejo del satélite tupac catar Nunca me imaginé poder estar trabajando en esta industria espacial, ¿no?, con satélites de telecomunicaciones y con cosas que tienen que ver con el espacio. Sí, en China éramos eh, 74 becarios, ¿no? Eh, divididos en distintas áreas y de acuerdo a la convocatoria original eh, solamente iban a ser contratados los mejores en mi caso digamos yo pertenecía al segmento terrestre y nos iban a contratar a, a los 20 mejores me siento realizado porque mi esfuerzo ha sido reconocido y estoy acá no estoy trabajando y porque puedo aportar con mis conocimientos al país y al momento de ver cómo iba ascendiendo el, el cohete, pues es una emoción muy fuerte, ¿no? Eh, ver de que los sueños están, están llegando, se están cumpliendo y estamos llegando al espacio.